Más al canal, así que bueno Para el maquillaje de hoy creo que voy a hacer Algo neutro, bueno No sé, algo así, marroncito con algún brillito Así que bueno, si les gusta la idea Las invito a seguir viendo este videito Y si son nuevas no se olviden Pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún tutorial Bueno chicas, yo ya me puse lo que es el primer Así no me demoro mucho, así que bueno Utilicé este de aquí que es de Yassi Y es el color neutral este. El link directo de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información Para las que gusten, pues les, se les antoje, puedan ir a comprarlo Bueno, para empezar este look voy a estar utilizando la paletita de Delancey Esta de aquí tiene colores neutros, como pueden ver ahí Así que para este look voy a estar utilizando este color de aquí, marrón oscurito Y voy a estar utilizando una brocha de estas que trae bien finita la puntita, chicas Que es de la marca Asian. Creo se pronuncia <risa> Así que bueno, es aquí La cosa es que la, la parte de aquí tenga súper puntita Así que bueno niñas Lo único que voy a estar haciendo para este look Es difuminar bien aquí Este look yo creo que pues va a salir algo fácil Así que yo creo que sí Así que bueno, atentas Ahora sí, vamos a estar a, Aquí ustedes van a notar que traen su huesito O sea, el mío está aquí justamente En este lado de aquí el hueso y como ven aquí en la parte de aquí se hunde un poquito Así que tienen que mirar hacia abajo Y vámonos a estar haciendo Agarrando un poquito del producto del marrón Y vamos a estar Llevándolo hacia aquí Y lo vamos a cerrar ahí así, uh, ok chicas una vez de haber estado haciendo esto como pueden ver ahí, ahora voy a venir aquí y nomás lo voy a jalar un poquitín aquí así o sea para que no esté tan punta, sino que se venga más o menos así bueno, y poquito a poquito le vamos a estar dando una, una pequeña forma, así más o menos para que les quede y bueno lo siguiente será difuminar ok niñas, bueno yo ya me hice este ojo para que más o menos vean ahora pues voy a continuar haciendo este con ustedes y bueno, entonces ahora lo único que vamos a estar haciendo es difuminar toda la parte de aquí uh, jalándolo aquí adentro el marrón todo poquito a poquito con mucha paciencia ya que estamos haciéndolo con pues una brochita súper pequeñita así que no da para mucho pero ahí poco a poco lo vamos a estar colocando y también aumentando la intensidad aquí de la rayita de esta manera de esta línea fuminar todo más o menos hasta por aquí bueno si ya le está hueva pues estar ahí, agarrar una brocha más grandecita y lo empiezan a difuminar aquí y de esta manera ya se difuminaría pues mucho más rápido pero aquí voy a aumentar un poquito más para luego difuminarlo y no se ve tan marcado Así es. la verdad es que este maquillaje es súper fácil lo único difícil les diría que es pues reconocer en dónde... Es en donde colocarse, eh, hacerse la línea, solamente eso Pero lo demás es súper fácil Ahora voy a estar utilizando este color de aquí Que es un blanco, blanco no es Es más o menos como un... ¿Qué les digo? Un cremita, más o menos mm, Ni tan cremita, parece un amarillo Pero súper, esos amarillos que utilizamos para sellar Pues más o menos es así el color eh, como un polvo compacto amarillito así pero no tan al exagero del amarillo más o menos listo y a eso vamos a sellar toda la parte de aquí del comienzo como pueden darse cuenta oigan chicas recomiéndeme una serie o algo para ver ya creo que me he Netflix y pues bueno, ya ando buscando otra cosa No sale más Ajá, ah, verdad Aún no he visto la temporada de Sabrina La última, la cuarta Ok, esa va a ser hoy en la noche Pueden ver ahí ya el maquillaje Pues ya tomó su forma Aquí Solamente es hacerle algunos Pues detallitos para que quede bien perrón pero ya ahí quedaría más o menos Ahora lo siguiente que vamos a hacer es Ok niñas, entonces lo siguiente que voy a hacer es colocar este color de aquí Que es un satinado a... Pues dorado, dorado no es Este de aquí sería el dorado Este de aquí es un dorado pues bien clarito, digamos Más o menos, enfócate Ahí está <risa> Bueno pues ya quedaría pues así los ojos Ahora vamos a colocar el doradito pues clarito chicas Y vamos a estar colocándolo en toda esta zona de aquí así poquito a poquito a los toquecitos puro toquecito así Más o menos hasta ahí, porque de ahí vamos a difuminar más marrón encima para que se vea súper bonito. Luego de eso voy a estar colocando este bronce de aquí, chiquitas. Y ese color lo voy a estar colocando encima de lo que puse el moradito El moradito que el El dorado este clarito. Entonces, después de eso vamos a venir aquí con un poquito. De marroncito Y vamos a empezar a difuminar Por dentro Solamente un poquito para que quede eh, Pues más bonito Listo niñas Así nomás un poquitín Ok chicas, bueno entonces yo aquí Estoy delineando al ras de mis pestañas Porque ahí es donde voy a poner la pestaña postiza, pero... Si ustedes gustan se lo pueden colocar encima nomás la pestaña sin delinear ahí. Entonces, esta vez voy a estar utilizando pestañas. Bueno, ya después me lo pongo. Voy a estar utilizando la nivea, chicas. Esto de aquí, que puede ser en lata o en, así en esto. Así que voy a colocar un poquito por aquí. Y luego vamos a difuminarlo. Poquito a poquito van a difuminar todo lo que es la nivea. Por aquí, en las partes donde se les reseque más. Listo. Y bueno, pues este maquillaje resultó súper fácil, chicas. Muy, muy fácil. Luego estaré utilizando lo que es el primer de Yassi. Este de aquí. Entonces voy a estar cogiendo un poquitín nomás. Ahí luego voy a estar distribuyendo ese... Primer tapa poros En las zonas que no Quiero que se me vean pues los poros Abiertos y también Ok bueno ya ahí está Lo dejan si quieren unos eh, Si quieren que les funcione bien un poquitito Le echan aire y así Voy a estar utilizando la base de Otsuo El número 04 Ahora Si sí, vámonos a echar la base En toda Bueno todo nuestro rostro Súper bien Poquito a poquito Este maquillaje siento que lo acabe Súper rapidito Y aparte que queda súper Bonito Ok chicas, bueno Entonces ahora voy a estar utilizando Lo que es este color de aquí para colgarme El corrector, este de aquí A medio amarillento y el color blanco Así que el color medio amarillento lo voy a estar colocando bajo de las ojeras y bueno ahí no, a los lados de la nariz y aquí. Y el blanquito lo voy a estar colocando justo en el medio y un poquito a los lados. Entonces, que Me encanta esa paletita de correctores, son, es súper cremosito y cubre bastante bien y no se seca, eso es lo bueno. No tienen que estar echando el aceite ni nada por el estilo para revivirlo. Así que bueno, vamos a difuminar todo súper bien. Por aquí, por aquí y por aquí. Hoy yo creo que no vamos a utilizar unas pestañas muy dramaticonas. Creo yo. Ahora tocó la hora de colocarnos el polvo translúcido. Se lo sellan súper bien el rostro para luego no tengan que... Pues cuando se coloca en el contorno le salgan muchos manchones O se les quede pegado ahí El contorno Súper feo Ok, bueno Entonces ya ahí sellamos todo Ahora voy a estar El polvo translúcido que estoy utilizando Es este de aquí, de Resema Es súper súper bueno Ahora voy a estar utilizando lo que es el marrón Y ese color marroncito Lo voy a estar colocando aquí en la parte de abajo y voy a tratar de difuminarlo todo así traten de no colocar pues mucho, solamente un poco aquí también y ahora vámonos a delinear la línea del agua con un color medio bronce yo creo, para que quede bonito eh, me he delineado con este delineador de color pop, chicas Que es medio broncecito Este color de aquí Está súper bello Ya me lo puse aquí adentrito Entonces ya eh, ahora Yo creo que sí quedó bien Porque con oscuro me no va a quedar no también bien Ok, niñas, bueno, ya me puse máscara de pestañas en ambos lados Así que utilicé este de aquí de eh, Otsuo Que es muy bueno y bueno, eh, ahora vamos a hacernos. Bueno, entonces vamos a estar haciendo nuestro carita pescadito. Y vamos a estar colocando nuestra zona. Ok, así chicas. Poquito a poquito. Por aquí también. Si ustedes ven que pues su rostro no está igual a. Pues a.. A su cuello se pasa un poquito de contorno por aquí. ¿Ok? Y si en la cámara se mira, así mucha diferencia. Es porque lo la tengo el aro creo que muy arriba y esto muy abajo. Pues no sé cómo. Pero bueno, yo aquí en el espejo me miro pues bien. Así que bueno, no se preocupen por ese detalle. Por mí. La cosa es que ustedes se miren bien. Eh, bueno, entonces voy a estar eh, colocando un tonito un poquito más fuertecito por aquí, para que se nos marque así como que un poco más profundo para que se nos vea más bonito, aquí también voy a colocar un poquitín pero ahí ya no nos vamos a ir muy para acá, sino ahí nomás lo vamos a estar difuminando, ok ahora voy a estar utilizando el rubor palatial de color pop y es este tono es más o menos como un coralito, no es, es como un rosa palo y bueno, para aplicarnos eso, no se olviden sonreír. ¡Ay, me mucho! No se olviden sonreír y luego difuminarlo aquí en sus cachetitos. Listo. Ay, me confundí, me confundí, me hice muy chaposita. Bueno, pero no está mal porque el maquillaje pues no se mira tan dramático, está más así. Me gusta para usarlo en el día, ya se dirán, estás loca, pero sí. Bueno, a comparación de otros looks pues se mira, se mira bien bonito Voy a estar utilizando el iluminador de color pop Este de aquí Me encanta la pigmentación que trae chicas Y vamos a estar colocándolo aquí mismo con una brocha de color Bien en, encima de nuestro pómulo para que se nos vea bien bonito Y un poquito por aquí listo, aquí hacemos lo mismo encima del pómulo y ahí terminamos creo que voy a poner un poquito de iluminador en el hueso de la ceja voy a estar cogiendo una brochita pequeñita y voy a estar colocando un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz y luego aquí en el medio y claro también difuminando a la vez chiquitas, así y ahí va a quedar pues nuestra naricita bien bonita ya vámonos a estar colocando voy a colgar un poquitín de iluminador aquí chicas, solamente un poquitito ahí y aquí también y listo, ya con eso terminaríamos, voy a estar colocando aquí un poquitín para que no se vea tan tan solo esta parte de aquí Así, ya como que va quedando más bonito el look Voy a estar utilizando las pestañas de la primera colección de Beauty Kimochi Unas súper naturales, como pueden ver Y se mira súper bonito con el maquillaje estar utilizando el labial, un... no, un medio rosadito por ahí Este de aquí de Delance ya se quitó un poco su... pues el nombre del labial Ok, entonces voy a estar colocándomelo. Mmm, sí queda bien. Ok. Aquí. Ok, chicas, bueno, este labial de aquí viene en una colección así de, creo que. 7, 8 labiales y. O oh, 5. 5 labiales creo. Y bueno, vienen varios, variados para noche, para el día, para bueno, para lo que sea, la verdad. Y todos los tonos a mí me encantan. Aunque un anaranjadito, como que no lo uso mucho. Bueno, no es porque no me guste, es que siento que no me queda muy bien. Así que bueno, pero sí les recomiendo muchísimo ese set de labiales, chicas. Y también lo bueno que tienen código de descuento en la tienda de Lancy para cualquier producto, niñas. En la cajita de información se los voy a estar dejando. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos espero que este maquillaje sí les haya gustado. Está súper bonito, bien... ¿Qué les digo? No está dramático ni nada. O sea, si sí tiene un toque de dramático puede ser en la parte de aquí, pero se mira súper bonito con cualquier tipo de ropa, creo yo. Sí se les va a ver muy bonito con cualquier tipo de ropa. Aparte se mira entre un poco dramático, un poco natural, un poco sutil, casualón y bueno, un poco de todo traen este look. A mí me ha encantado, la verdad, el resultado. Así que bueno, si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial, de esa manera me apoyarían un montón. También no se vayan a olvidar activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y también les voy a estar dejando mis redes sociales por si gustan seguirme, que por allá también me encuentran. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto, por acompañarme y nos vemos hasta mañana. smile